No, no, no, no, ¿cómo ¿Cómo ¿Cómo es la la pasó, no? no, no, ¿Le ¿Sí? me... cortaron sí, no, cabeza? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué no? Para mí fue algún bote o algo que le habrá pegado. Una oh, hélice. sí. sí, sí, sí, sí seguro. lo que fue es lo que le digo? No, es que le lo que le lo que lo que